Un cordial saludo, vamos con este último video a explicar la administración del menú y la manera de cómo poder crear algunas opciones en un menú y por ende la creación de artículos. Con esto estaríamos terminando el conjunto de videos que nos permite eh, poder diseñar un curso, perdón, un sitio web bajo el CMS de Joomla. Si ustedes observan, eh, aquí acabo de, de, de habilitar nuevamente las dos opciones adicionales a inicio del, del menú principal que habíamos en videos anteriores determinado que solamente iba a ir inicio. ¿Con qué objetivo lo he hecho? Con el objetivo de mirar la configuración de cada uno de estos dos eh, eh, enlaces y poder, poderlos entender cómo realmente se crea cada una de las opciones del menú más adelante pues en este mismo video vamos a, a explicar cómo crear una opción de un menú entonces vamos a mirar el primero, Joomla Spanish ¿Qué hace esta opción Joomla Spanish, al dar clic en Joomla Spanish él me lleva a una dirección externa que es el sitio web del, de la comunidad internacional de Joomla Spanish, de habla en español esta situación se entiende que él es, ese enlace me devuelvo ese enlace es un enlace que lleva a una dirección externa vamos a mirar cómo se configura este enlace entonces voy como es un menú voy al gestor de menú aquí está doy clic en él ubico en eh, los me, el menú que se llama ejemplos enlaces y aquí está el, el enlace Junlespanis spanish de, de ese menú recuerden ustedes que son tres enlaces Junlespanis ejemplo de sitios e inicio en este caso estoy analizando Junlespanis. voy a dar clic aquí en Junlespanis para mirar la configuración o cómo se ha configurado ese enlace el tipo de elemento del menú, me dice que es una URL externa, así como los hemos estado observando. El título del menú se llama Younless Spanish y el enlace o a la dirección a la cual vamos a enlazar es Younless Panis. Esa es la manera de cómo realmente se ha configurado esa opción. Vamos a mirar la posibilidad de que en la página web de Juna Spanish, no sea eh, por fuera, no sea una dirección externa, sino que sea se, se pueda observar al interior mismo del sitio web que nosotros estamos diseñando. O sea, que no nos saque a otro, a otro ambiente de sitio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, Yo puedo ir aquí, el tipo, seleccionar. Me aparece el sin número de opciones. Y en este caso, aquí está la opción que, te, que previamente está definido el sitio, una URL externa. Ahora le digo que no, que vaya a ser una URL embebida en un marco incorporado. O sea, en el marco incorporado de mi sitio que estoy diseñando. Entonces, doy esa opción. Y observen ustedes que me, me, se me configura todo el ambiente ya de esta opción url embebida me dice el título de menú, sigue siendo el mismo el alias, pero ojo ya al lado derecho me aparece la URL a la cual yo voy a voy a enlazar, en este caso pues voy a enlazarla a http dos puntos enlace, enlace, junla, .org, sí entonces estos cambios voy a darle a aplicar para que aplique los cambios que he hecho en este enlace. Me dice que el elemento del menú guardado ha sido guardado correctamente. Ahora me voy al front-end del sitio. Y voy a actualizar el buffer para poder observar los cambios que hice en el backend. Entonces, sencillamente ahora sí, Yulna Spanish. Y observen ustedes de que no se me sale del sitio. Hace, trata de hacer la conectividad hace la conectividad al mismo sitio sin salirse del sitio que nosotros estamos diseñando ¿Sí? observen ustedes que con las barras de desplazamiento yo puedo al interior de mi mismo del mismo sitio que yo estoy diseñando puedo observar otro sitio observen ustedes ¿sí? este comportamiento entonces esta es una de las opciones que quería explicarles a ustedes para que pudieran ustedes entender si en algún momento ustedes lo requieren poder hacer un enlace a otra dirección si ¿Sí? bien sea a una URL externa o bien sea a una URL embebida en el mismo sitio que estamos diseñando listo entonces volvamos vol volvamos nuevamente al back-end si ¿sí? ya esta, esta opción, pues la verdad ustedes ya la conocen ya no hay ningún problema voy a decirle cerrar y la vamos a desactivar porque la verdad era que habíamos determinado desactivarla pero ya en este, en este video era, era necesario que ustedes conocieran cómo realmente era la configuración de ese sitio. Miremos ahora otro ejemplo, ya llamado ejemplos de sitios. Vamos al frontend, de ejemplos de sitio, vamos a actualizar y observen ustedes que al darle inicio, como que al vuelve a actualizarse el buffer, inmediatamente me desaparece la opción que habíamos desactivado o que hemos ocultado. Ahora, tengo un, un enlace llamado ejemplos de sitio, pero si ustedes observan ejemplos de sitio, es muy similar ese enlace a sitios de ejemplo, mire que aquí hay un enlace en el menú principal del lado izquierdo dice sitios de ejemplo, vamos a ver qué hace sitios de ejemplo, me lleva a un artículo simple donde eh, me muestra y me explica qué es un sitio, entonces, volvamos a inicio. Yo puedo ir a inicio por aquí o puedo ir a inicio por acá. Por cualquiera de los dos puedo ir. Entonces, volvamos por este lado. Observen ustedes, nuevamente me aparece el menú principal del lado izquierdo. Voy a dar clic aquí en este enlace para mirar la, el comportamiento mismo de este enlace. Entonces, ejemplos de sitio. Y me, este ejemplo de sitio me lleva al mismo artículo que me llevó el enlace que existía del menú principal, que está al lado izquierdo de mi pantalla que lo que ha sucedido ha sucedido es que en el menú superior tengo un enlace igual a un enlace que existe en el menú principal del lado izquierdo de mi sitio web entonces sitio de ejemplo es igual me lleva al mismo artículo de ejemplos de sitio cómo se configura esa situación entonces eso es lo que vamos a mirar al backend del sitio entramos a ejemplos de sitio ejemplos de sitio tiene una particularidad cuál es que el tipo de elemento del menú es que voy a hacer un alias de elemento del menú. Es, eso me significa que yo voy a utilizar un mismo elemento que ya existe de, un, de otro menú, lo voy a utilizar para este menú que estoy creando. Eso es lo que significa eso. Si lo que se ha hecho es utilizar un mismo artículo para dos enlaces de un menú. ¿Cómo está configurado Sitios de Ejemplo? Voy a dar clic en Sitios de Ejemplo. Y observen ustedes que sitios de ejemplo me lleva a un artículo simple. Entonces, ¿cómo está configurado eso? Entonces, voy a menú, sí, a desplegar los menús. Aquí me aparece si, eh, ese sitio de ejemplo está en el menú principal. Dentro de sitios de ejemplo quiero mirar cómo se ha configurado sitios de ejemplo. sitios de ejemplo es un enlace que me lleva a un artículo qué, a un artículo simple, sí. ¿A qué artículo me lleva? Observen ustedes, me lleva a un artículo que se llama sitio de ejemplo. Este artículo previamente se ha creado, este es un contenido, esta es una información... Que aparecen en los artículos recuerden ustedes que en un vídeo anterior les expliqué a ustedes que la configuración de YUNLA está definida en categorías que es el conjunto de divisiones o de carpetas que yo he creado y que al interior de cada categoría lo que yo estoy metiendo son informaciones cada información está definida en un artículo vamos para para una mayor claridad vamos a mirar este artículo y nos devolvemos a este sitio entonces voy a cerrar aquí voy a, al contenido al gestor de artículos ¿sí? y voy a buscar ese voy al backend y le digo que lo busque, entonces sitios de ejemplo, aquí lo tengo, sitios de ejemplo le digo buscar y ustedes ven que sitios de ejemplo aquí está, voy a entrar en ese artículo para mirar si esa es la información que contiene sitios de artículo. Aquí está. Su instalación incluye datos de ejemplo diseñados para mostrar el resultado de algunas de las opciones. Vamos a mirar si esa es la misma información que aparece aquí. Su instalación incluye datos de ejemplo diseñados para mostrar el resultado de algunas de las opciones. O sea que este artículo que yo estoy observando en este sitio web es el artículo que en el backend estoy aquí observando de su, en su configuración. ¿sí? Entonces, ese artículo, atención a lo siguiente: se llama sitios de ejemplo. Eh, tiene un alias de sitio de ejemplo pertenece a la categoría Joomla y lo más importante es que es un artículo simple ¿ya? voy a cerrarlo y ese artículo que es simple cómo se enlaza con el menú entonces eh, aquí nuevamente vuelvo al gestor de menú vuelvo nuevamente al sitio que estábamos trabajando del menú principal que se llama sitio de ejemplo ¿sí? y estoy parado aquí en este momento en el backend estoy parado aquí en sitios de ejemplo aquí estoy parado ahora ¿o cómo voy a ese artículo por medio de este enlace llamado sitios de ejemplo ahora voy a ir al backend para mirar cómo se configura eso pues sencillamente estoy parado en este momento en el editor del de elemento del menú ¿sí? de, de sitios de ejemplo en este enlace si ¿sí? este enlace a dónde me lleva me lleva a un artículo simple a qué artículo simple me lleva a un artículo llamado sitio de ejemplo. Como ya está configurado este sitio, este enlace con este artículo. Voy a cerrar aquí. Ahora existe la posibilidad de que en otro menú yo pueda ir al mismo artículo. Como en este caso lo hace ejemplo de sitio. Cuando yo quiero hacer esto, entonces ese enlace para que me lleve al mismo artículo que lo quiero hacer en otro menú pues sencillamente lo configuro de la siguiente manera. Entonces voy a ejemplos de enlace, le digo en este momento, ojo, voy a ejemplos de sitio, que es el enlace, y ya no le digo que el tipo de elemento del menú va a ser un, un elemento simple, sino que le digo un artículo simple, sino que le voy a decir que el enlace me va a llevar a un alias de un elemento del menú, ¿sí?, a un elemento del menú. observen ustedes aquí cuando yo le digo que un alias elemento del menú. Cuando yo señalo eso. Él me dice que a qué elemento del menú voy a enlazar este, este menú. Entonces, sencillamente aquí existe. Mire, existe los elementos del menú. ¿A cuál de estos elementos voy a enlazar? O sea, al mismo sitio. Entonces, voy a enlazarlo al mismo sitio donde está sitio de ejemplo. Aquí. A ese a ese enlace es que yo voy a enlazar este este enlace de este menú y le doy aplicabilidad y esa es la razón del por qué me lleva a ese sitio vamos a mirar en su ejecutoria, observen ustedes que cuando yo digo ejemplos de sitio me lleva al artículo simple supóngase que yo lo quiero que yo quiero que se enlace no a sitios de ejemplo, sino que se enlace por ejemplo a, al acceso ahí ¿Sí? observen ustedes acceso, le doy aplicabilidad para que ustedes observen ese cambio y entonces observen ustedes que cuando yo voy a inicio aquí, aquí tengo dos opciones la primera, en el menú principal del lado izquierdo aparece una opción que se llama acceso si yo le voy a, doy clic aquí él me lleva a la posibilidad de poder ingresar ¿sí? al sitio por medio de un usuario entonces un usuario podrá editar su, el nombre del usuario, su contraseña y podrá ingresar al sitio. ¿Por dónde? Esta opción, ¿por donde me aparece? Por aquí. Dentro del menú principal hay, una, hay un enlace, hay una opción que se llama acceso. Pero también lo puedo hacer por otro menú, que es el menú que hemos creado en la parte superior. Ejemplos de sitio. Observen ustedes que si yo le digo ejemplos, doy clic en ejemplos de sitio, él inmediatamente me lleva a el mismo enlace que aparece aquí en acceso. Eso. ¿Cómo se permite? Pues se permite sencillamente por generando un alias del elemento del menú. Entonces, de esa manera quería explicarles a ustedes cómo es que realmente se configura un, un enlace de un menú yendo a un mismo sitio de otro menú. Entonces, como en este caso ya no necesito volverlo a reconfigurar como estaba, lo voy a dejar tal cual como está y sencillamente determinamos como lo hemos hecho en el menú en el video anterior, desactivar o ocultar ese enlace, entonces de esta manera quedan desactivados esos dos enlaces, vuelvo nuevamente a inicio, observen ustedes y ya me desaparecen esos dos enlaces, Vamos a mirar una situación particular que es la siguiente. Vamos a crear una opción del menú, que eso nos faltaba poder hacerlo. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente es lo más sencillo. Yo le digo aquí, por ejemplo, nuevo. Ojo, Voy a crear una un enlace. Entonces le digo nuevo. Un enlace de un menú. Él me dice que el tipo de elemento del menú, vamos a decirle que el tipo de elemento del menú, que sea, por ejemplo el enlace vaya a un artículo simple, por decir, o que vaya a una dirección embebida, o que vaya a un alias de a un alias de elemento del menú, lo que ustedes quieran, o a un contacto único. Estas son todas las diferentes opciones que me brinda un enlace de un menú. Como estoy creando un enlace de un menú, entonces voy a decirle un artículo simple. ¿sí? Listo, ya se me configura ahora. Título del menú. Digámosle, por ejemplo, eh, eh, presentación por ejemplo, presentación del curso aquí lo tenemos, presentación del curso ¿sí? ahora, me está diciendo que seleccione el artículo que seleccione el artículo que yo voy a enlazar de, en ese menú, entonces lo busco ¿sí? aquí me aparece me aparece el, la lista de artículos que en este momento existen entonces Vamos a buscar el mismo artículo que estábamos trabajando acá en el en frontend. Sitios de ejemplo. Este artículo se llama sitios de ejemplo. Vamos a buscarlo. Sitios de ejemplo. Aquí está. Veanlo aquí. Aquí está. Lo señalo. Doy clic en él. E inmediatamente me aparece que he seleccionado el artículo sitios de ejemplo. Que este es el artículo el cual se va a enlazar con el el enlace de presentación del curso entonces le digo aplicar me dice guardar falló con el error siguiente otro elemento del menú tiene el mismo alias en la raíz, ah ¿qué me significa eso mire mire que no puedo hacer ese enlace directamente a un artículo simple como ya existe ese enlace en otro elemento del menú entonces no podría ser un artículo simple sino que podría ser que debería ser un, un alias de elemento del menú Miren ustedes que aquí sale claramente lo que habíamos explicado en, anteriormente. Entonces, si voy a hacer un alias de elemento del menú, entonces me dice, ¿hay qué elemento del menú? Entonces, aquí me dice, voy a decirle sitios de ejemplo, y ahora sí yo puedo aplicarlo. Yo puedo aplicar y me, me aparece correctamente. Ahora vamos a mirar si eso aparece. Entonces, voy a inicio... Y me debe, aparecer, o sea, me debe aparecer un menú, un nuevo una nueva opción llamada presentación del curso, que es la que hemos creado nosotros. ¿ya? Y que si yo doy clic en presentación del curso, me debe llevar al mismo artículo, o sea, observen ustedes, al mismo artículo del menú que aparece al lado izquierdo. ¿sí? De esta manera es que se crea una, un, una opción en un menú o un enlace en un menú. Quería explicarles eso porque me parece que es fundamental que se entienda cómo, se puedo, cómo puedo crear yo un enlace en un menú. La última parte que nos corresponde de este video, ¿cuál es? Vamos a mirar cuáles son los elementos que vamos a trabajar aquí ¿Sí? qué elementos yo voy a, a utilizar, lo más importante eh, o lo más básico para todos ustedes es que aprendamos a crear nuestro propio menú y poder hacer los artículos Joomla me exige a mí que antes de yo crear un enlace a un artículo, lo primero que debo de tener es el artículo entonces, ¿pa ¿qué vamos a hacer con esto? Antes de crear los artículos, vamos a crear las categorías. Vamos a crear una categoría que me permita, dentro de esa categoría, guardar todos los artículos que yo vaya a crear de mi sitio. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Voy a Sitio, Panel de Control, y le digo Gestor de Categorías. Aquí está. En Gestor de Categorías, le digo que en la opción Nuevo, que voy a crear una nueva categoría, y me dice que el título a categoría le digo por ejemplo curso web aquí lo tengo curso web ya y el alias pues sencillamente uno siempre le hace lo hace en, en, en minúscula la primera letra en minúscula para que lo entre entre en el código de la base de datos curso web ya si usted quiere definir la creación entonces seleccione quién lo ha creado en este caso lo ha creado el superusuario que en este caso soy yo y hemos creado una Categoría. Vamos a crear una categoría. Le digo guardar y cerrar. Listo. Guayó con el fallo. Otra categoría con la misma categoría. Padre. Tiene el mismo alias. Ah bueno. Entonces busquemos. Busquemos curso web. Digámosle. Curso. Eh, diseño. Diseño web. Sí, Así. Diseño web. Listo. Curso. Diseño web. Y le digo creado por, por el superusuario Y le digo aplicar para que aplique los cambios correcto Y ahora sí le digo guardar y cerrar. Listo. Ya he creado una categoría. Voy a buscarla. Observen aquí. Aquí está curso web. Sí. Miren aquí. Aquí está la categoría. Me aparece en, en la segunda lista de categorías. El inicio. Estas son todas las categorías que aparecen datos de ejemplo observen ustedes todas estas son las categorías que se han creado para guardar la información en el segundo listado de las categorías es que me aparece la categoría curso web para que he creado esta categoría pues con el fin de empezar a guardar los diferentes artículos que yo voy a crear Ahora, vamos a crear un artículo, que es el artículo que voy a enlazar en los diferentes menús que voy a crear. Entonces, me arranco a crear artículos, voy a la opción de menú de contenido, le digo gestor de artículos, observe. Puedo ser aquí, o estando en categoría, observen ustedes que aquí está la opción de artículos. Como ustedes quieran ir, a cualquiera de los dos, si quieren más rápido voy aquí a artículos. Aquí me aparece la posibilidad de poder crear los artículos, de poderlos editar, de poder observar todos los artículos que en algún momento ¿sí? yo quiero tener. Entonces, vamos a crear uno nuevo, un nuevo artículo. ¿Cómo le vamos a llamar a este artículo? Llamémosle por ejemplo, hoja de vida, digámosle así. Alias, entonces le decimos hoja de vida. Vamos a mirar ese artículo y Ah, aquí aparece algo interesante, por favor, que es necesario. Mire, en el video que les expliqué a ustedes cuando instalamos el, J, el JCE, que es el editor profesional, eh, no, en este momento no se está ejecutando. Si ustedes observan la, los elementos que me aparecen en este editor para poder configurar un, un texto, una imagen, son los elementos de otro editor. Entonces vamos a salirnos temporalmente de este artículo, del artículo que hemos creado que se llama hoja de vida, vamos a salirnos, pero antes de salirnos vamos a decirle que guardar y cerrar, vamos a guardarlo, y ahora volvemos y entramos para terminar de configurarlo, entonces guardar y cerrar, ¿por qué no hemos salido de ese artículo? porque necesitamos, ah bueno me dice que el artículo dice guardar eh, guardar falló con el error siguiente, el artículo debe tener un, algún texto, entonces metamos algún texto temporalmente, Digámosle, digámosle que aquí van los datos básicos de una hoja de vida. ¿Sí? Listo. Con esos elementos, ya ahora sí puedo guardar y cerrar. Observen ustedes. Ya lo observé. Ya lo salvé. Ahora necesito cambiar el editor de texto que por defecto tiene. Entonces cambiarlo ¿por qué? por el editor JCE que previamente nosotros habíamos instalado ¿cómo yo hago esto? pues sencillamente que cuando yo instalé el, el componente de este editor JCE editor, yo no lo he activado ¿cómo se activa este editor? pues sencillamente voy a sitio panel de control y en configuración global yo tengo que cambiar el editor que por defecto trae Joomla, cambiarlo por el editor que yo había instalado Observen ustedes que aquí aparece, editor por defecto, editor TINI MCE. ¿sí? Y aquí me va a aparecer el editor que anteriormente yo he instalado, el editor JCE. Entonces doy clic aquí, en este editor, que es el editor que yo necesito trabajar, que ya lo, habíamos, ya lo habíamos instalado, le digo guardar y cerrar. Una vez que ya lo ha configurado, ahora sí nuevamente puedo ir al gestor de artículos busco el artículo que se llama hoja de vida y aquí me aparece el artículo hoja de vida que es el que vemos nosotros creado entonces le digo clic en hoja de vida para volverlo a editar observen ustedes que aquí nuevamente está editado y aquí miren y observen ustedes que el editor o sea las diferentes opciones o herramientas del editor anterior son muy diferentes a la editor que en este momento estamos observando si ustedes observen tengo una, un mayor conjunto de opciones para poder trabajar eh, cualquier elemento si yo quiero en este momento por ejemplo editar eh, un color le puedo editar cualquier situación particular a, a esto puedo, el, el, el tamaño ¿sí? el tamaño del, del del texto a 12 puntos eh, si quiero si quiero brindarle el, el color de la letra observen ustedes color rojo si quiero añadir una imagen, que es muy importante cuando trabajamos con imágenes, yo puedo hacerlo aquí, observen ustedes, insertar, editar una imagen, aquí me aparece, eh, me aparece el conjunto de carpetas que por defecto trae Yuna, qué es lo primero que debería hacer si yo empiezo, si yo necesito empezar a trabajar con imágenes, pero lo primero que yo debo hacer es, eh, pararme en el RU ¿sí?, y crear una carpeta entonces voy a crear una carpeta en el root ¿cómo le voy a llamar a la carpeta? le voy a llamar por ejemplo curso web así le voy a llamar a esa carpeta y en esa carpeta voy a empezar okay, observen ustedes en esta carpeta me paro en, el, en ella y en esa carpeta voy a empezar a ingresar todas las imágenes que en algún momento yo necesito para mi sitio web entonces ¿cómo hago? pues desde el computador las voy a subir al sitio web ¿Cómo, lo, ¿Cómo hago ese proceso? Voy aquí. ¿sí? Donde me dice actualizar. Doy clic. Y me dice, me dice que busque las imágenes. Entonces voy a buscarlas. Voy a buscar las imágenes. Aquí están. Entonces en primera instancia voy a, voy a traer esta imagen de estudiantes. Le digo open. Aquí la trae. ¿sí? Si en algún momento yo quiero cambiar, cambiar el nombre de, de, de esa imagen. La puedo cambiar. O si la quiero... Eh, eliminar ¿sí? voy a buscar otra imagen supóngase que voy a, a traer estas imágenes por ejemplo esta la imagen 2 le digo open y aquí está imagen 2 ¿sí? eh, si quiero buscar otra imagen la cantidad de imágenes que ustedes quieran imagen 3 le digo open y aquí están ¿sí? una vez que he seleccionado todas las imágenes que voy a subir al servidor de mi sitio web le digo actualizar, subirlas inmediatamente se empiezan a subir todas las imágenes y aquí, aquí aparecen, observen ustedes y aparecen en la carpeta curso web que hemos creado esa es la mejor manera de poder empezar a crear las imágenes, ahora necesito insertar una imagen necesito insertar una imagen en mi texto de hoja de vida ejemplo, supóngase que voy a señalar esta imagen, curso web una imagen y que le voy a decir el alineamiento de esta imagen observen ustedes que en la parte derecha me aparece el alineamiento, el alineamiento entonces yo le voy a decir que al lado izquierdo puedo ser al lado derecho observen ustedes cómo se comporta el previo en la parte superior en la parte media o en la parte inferior como ustedes quieran me parece que tiene una mejor presentación en la parte izquierda superior y una vez que ya he hecho esa situación me aparece la otra opción, los márgenes o sea, la distancia del texto con respecto al margen, si yo quiero que exista un espacio, pues sencillamente le digo en la parte superior, en la parte derecha, en la parte inferior y en la parte izquierda, entonces todo esto, si eh, si usted está, si tiene eh, activado este botón, es para que el margen a nivel de píxeles se aplique para todos yo solamente quiero que lo aplique para el lado derecho, por lo tanto al lado derecho le voy a aplicar que haya un distanciamiento del texto con, con la imagen, haya un espacio de 10 píxeles. Una vez que yo he hecho eso, ahora sencillamente sí le digo insertar y se me ha insertado el texto. Observen ustedes, aquí está el texto ya al lado del, del, perdón, se me ha insertado la imagen al lado del texto. Ya con eso ya tengo listo el artículo, le digo guardar y cerrar. Listo, ahí está. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos hecho un artículo de nuestra autoría ahora necesito este artículo enlazarlo con un enlace del menú entonces vayamos al menú principal entonces para eso aparece, voy a menú, le digo gestor de menú y aquí me aparecen los, los menús ¿Qué, ¿qué menú voy a trabajar? voy a empezar a trabajar el menú principal que se llama este sitio así, así se llama este sitio si ustedes quieren cambiarle el nombre a este sitio y si le quieren colocar por ejemplo menú curso web también lo podemos hacer entonces vamos a cambiarle inicialmente el nombre a esto este sitio vamos a decirle eh, menú curso web entonces, ¿cómo lo hago? Pues sencillamente al lado derecho me aparecen del menú me aparece algo que se llama módulos enlazados con este menú y aquí aparece, ¿sí? Algo que se llama este sitio. Observen aquí, este sitio. Yo doy clic aquí en este sitio, ¿sí? Y aquí me aparece el nombre del sitio. Por lo tanto, le voy a colocar menú ¿sí? del curso web. Así le voy a colocar. Y le digo guardar y cerrar en el momento que ya he modificado el nombre del menú atención a lo siguiente en ese momento me aparece menú del curso web observen ustedes, ya me aparece aquí y voy a ir al frontend a ver si eso, ese cambio se puede visualizar entonces le digo que actualice el buffer y en el momento que actualizo el buffer me aparece menú del curso web observen ustedes aquí listo ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a desactivar algunas opciones y porque ya podemos nosotros crear nuestro propio menú entonces todas estas opciones las vamos a empezar a desactivar a excepción de que vamos a dejar acceso eh, mapas del sitio que es eh, no me interesa ¿sí? eh, acceso vamos a ver si sí, este sí me, me, me interesa ¿Qué otros sitios de ejemplo no administrador del sitio tampoco ejemplo de página tampoco y presentación de curso Ah, presentación del curso aquí tenemos una opción vamos a ver que me, qué me sale este y mmm, hay una hay un error aquí no hay problema ahora lo corregimos ¿Sí? entonces vamos a dejar solamente solamente los que nos, nos conviene inicio acceso y presentación de curso entonces vamos al menú menú principal y dentro del menú principal entonces empezamos a desactivar inicio lo vamos a dejar mapa del sitio lo desactivamos cuál otro lo vamos a desactivar vamos a hacer solo dejamos sitios de ejemplo lo desactivamos administrador del sitio lo desactivamos ejemplo de página lo desactivamos y presentación del curso lo dejamos tal cual entonces esos elementos que hemos señalado los vamos a desactivar vamos a la parte superior y le decimos que se despublique en el momento que doy clic ahí él aplica esos cambios observen ustedes, aplica esos cambios dejando solamente inicio acceso y presentación del curso entonces voy a mirar a ver si esos cambios se pueden aplicar Doy, eh, actualizo el buffer del sitio y observen ustedes aparecen solamente los tres que tengo listo como ya previamente hemos creado presentación del curso que es el enlace del menú, aquí lo tenemos Vamos a crear más bien este esta presentación del curso, vamos a desactivarlo para ver el enlace coherente con hojas de vida. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a crear un enlace, voy a decirle nuevo. Un enlace nuevo en el menú principal y cómo se llama ese enlace? Se va a llamar Hojas de vida, ¿sí? Hojas hoja de vida así se va a llamar y que ese enlace va a enlazarse a un artículo que a un artículo simple observen ustedes aquí artículo simple listo aquí está configurado artículo simple ¿a qué artículo simple se va a enlazar? pues vamos a buscar el artículo simple que ya lo hemos creado previamente ¿cómo se llama ese artículo? se llama hoja de vida hoja de vida, aquí está, hojas de vida. Le digo buscar y aquí está, lo señalo ¿sí? y ya está el enlace amarrado al artículo que previamente nosotros hemos creado. Una vez que eso lo hemos hecho, le digo aplicar, no le digo guardar y cerrar, y sino aplicar para no salirme todavía. Listo, los cambios se han guardado correctamente. Voy al sitio. Atención a lo siguiente y que hemos hecho. Primero hemos desactivado presentación de curso. Hemos creado un menú nuevo o un enlace nuevo llamado hojas de vida que nos lleva a, a un artículo hojas de vida. Entonces vamos a mirar, voy a actualizar el, el buffer. Observen ustedes hojas de vida, aquí está correctamente. Y le digo hojas de vida, Al dar clic aquí me debe llevar correcto, me debe llevar a este artículo que ya lo habíamos creado nosotros. Adecuadamente, listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer dentro de lo que me brinda eh, el curso de diseño web? Por ejemplo, si yo quiero cambiar el texto. Por ejemplo, yo quiero cambiar el texto de inicio. Este texto yo lo quiero cambiar. Yo lo puedo hacer. Cambiar la imagen también la puedo cambiar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, voy al backend otra vez. ¿sí? Cierro este, este menú. Hojas de vida. Lo cierro. Voy a inicio. Dentro de inicio. Observen ustedes. ¿sí? Dentro de inicio... Eh, me aparece que este inicio está enlazado a un artículo. Artículos destacados. ¿Cuál? Me parece que es el de Junla. Aquí está Junla. Si sí, todas las categorías inicialmente el de Junla. Vamos a mirar si es posible eso. Entonces voy a mirar inicio. Y aquí está. Ojo. Este es un artículo considerado artículo destacado y que me hace... Me hace eh, ese enlace. Pues voy a ir a ese artículo. Atención a lo siguiente. O voy a crear otro artículo, como ustedes quieran. Y cambio, por ejemplo, Joomla. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a salirme de aquí. Le digo cerrar. Vamos a artículos. Gestor de artículos. Le digo que me traiga el artículo, que me busque el artículo Joomla. Aquí está, Joomla. Doy clic en ese artículo para poder mirar su contenido. Y observen ustedes que aquí en la parte inferior está el artículo. Miren, aquí está. Si yo lo quiero cambiar, pues sencillamente señalo la imagen, le doy de leer, borro. ¿Sí? Quito esto, sencillamente. Eh, coloco el texto que yo quiero sí si sí, yo quiero por ejemplo colocar un texto por ejemplo que digo uh, doy gracias a todos ustedes por su amable atención ya y voy a ingresar una imagen, entonces sencillamente voy a decirle eh, la imagen atención a lo siguiente dentro de curso web están las imágenes eh, tengo la imagen 3 que es esta le digo que me la coloque en la parte derecha voy a hacerlo así y le digo insertar ya en este momento la imagen se ha insertado en, en su parte derecha y voy a cambiarle, voy a cambiarle el título del, del artículo, el título del artículo le va a llamar eh, bienvenido, bienvenido al curso, así le va a llamar, bienvenido al curso, yo también lo puedo hacer y le digo aplicar los esos cambios, vamos a ver si se aplican, el artículo se ha guardado correctamente. Y una vez que yo he guardado correctamente este artículo, entonces ahora sí le digo actualice, eh, actualice el buffer, menú, el inicio lo he cambiado, bienvenido al curso, doy gracias a todos ustedes por su atención, la imagen que hemos insertado, está el enlace al acceso para los eh, usuarios, está el registro, eh, otro enlace hoja de vida, otro artículo que hemos creado, ¿sí? está el inicio que lo tenemos en la parte superior, y de esta manera, con este video, estamos terminando un conjunto de explicaciones y de descripciones tanto del front-end como del back-end para que cada uno de ustedes pueda hacer un sitio web. Espero que con esto eh, se complete todo el conjunto de requerimientos para hacer el sitio y esperando que eh, se pueda diseñar el sitio. Les agradezco a todos ustedes, nos estaremos viendo en una próxima. Un abrazo.